Bueno, Remy Conde, ¿cómo le va? Otra vez, querido saludos. gringo. Bien. Arrancamos siempre con las pilas pues. ¿Tú eres de tomar esos tecitos, esos matecitos? Sí, definitivamente ¿Cuál es tu te favorito? dan. Te dan Wilcaparu, te dan avena con leche, te dan. ¿Tu mm. favorito cuál es? Wilcaparo. Wilcaparu. En honor a mi abuelito, sí. ¿Qué te da el Wilcaparu? Que no te dan los otros test. Mira, tiene una consistencia más espesa, tiene un sabor, ¿cómo le puedo decir? Mm. Indescriptibles. Indescriptible. Si es indescriptible, es una ya no podemos decir nada. Y aparte, que para mí tiene una connotación familiar. Ajá. Sí, mi abuelita, que en paz descanse, me daba esos desayunos. Te hacía tomar un... Wilcaparu de chile. Huilcaparo, pito. Mira. Y así te has vuelto con el huilcaparo. O sea, el huilcaparo <risa> tiene la culpa de todo el esto. El huilcaparo, la avena Mira. con leche y ah, la quinoa. Rico. No, son, son desayunos tradicionales. Estamos hablando delante de gente que posiblemente todavía no ha tomado su desayuno, entonces estamos haciendo entonces, sufrir que, un poquito. Que vaya entonces ¿Sí? a estos lugares que son bonitos. Yo, yo lo tomaba ahí en la universidad, cerca de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenísimo. Llegaban estos desayunos maravillosos. Buenísimo. ¿Qué novedades hay? Bien, eh, malas noticias. A ver. Malas noticias porque la Copa Bolivia se ha cancelado de forma oficial. Es una gran idea. Se realiza en todos los países. Argentina, eh, Perú, Paraguay, en todo lado hay Inglaterra, la Copa. La Copa. La, Inglaterra. La FA Cup. La famoso. FA Cup. Entonces, se realiza en todos los países en Europa. Y en Bolivia se iba a realizar una desfachatez, un despropósito de la organización por parte de los equipos de asociación que no presentaron sus papeles. Le dicen, a ver, quiere participar en la Copa Bolivia, requisito principal, personería jurídica. Aquí están los requisitos. ¿Tienen los papeles? Esa es la pregunta. ¿No los presentaron no, o no, o no, no los No tienen. tienen? Ah. Algunos ni siquiera lo hicieron. A ver, veamos más detalles. Lamentablemente eh, se ha tenido que tomar la decisión de que la Copa Bolivia se tiene que suspender por eh, no haberse cumplido con los requisitos que debían eh, tener los clubes que iban a participar. Eh, obviamente sabemos que esto eh, es, eh, es algo que habíamos añorado también Que se juegue una, una copa entre la división aficionada y la división profesional Pero eh, se tiene que tomar en cuenta que los requisitos son importantes Porque esta copa tenía un premio internacional Y obviamente eh, al tratarse de eso no podemos eh, pensar que un equipo que clasifique No cumpla con los requisitos ¿no? Entonces eh, se ha hecho ese trabajo, se han visto las posturas de todas las asociaciones eh, Lamentablemente sí tenemos que comunicar que la copa se suspende y eh, se va a reformular eh, todo lo que tiene que ver con la convocatoria y con el reglamento de esta, de esta competencia para poder eh, tra tratarla ¿no? ¿De qué manera perjudica a la Federación Boliviana de Fútbol este percance? En realidad vamos a tener que se va a tener que reformular todo el calendario de, de competiciones, Le, se había definido eh, utilizar eh, muchas de, la, de las jornadas de media jorn en, media, en media semana para, este, para esta Copa eh, por tanto, evidentemente hay que hacer una reformulación eh, en algún caso eh, ya lo había visto eh, la dirección de competiciones que si realmente no se iban a jugar ese torneo se podían todavía eh, dejar libres digamos las fechas FIFA de septiembre para que la selección pueda utilizarla para, para algunos eh, partidos amistosos que también están en puertas para, para programarse. Entonces eh, se va a tener que hacer una reformulación porque evidentemente no solamente es en la Copa sino también es eh, lo que habíamos planificado para fin de año que era la Supercopa. Y es que aquí hay un perjudicado gringo. Está bien, los, los que no presentaron sus papeles, los que no hicieron su trabajo, está bien, que sean sancionados. Pero hay clubes que sí presentaron sus papeles. Hay dos clubes de asociación. Que sí presentaron su personería jurídica, se sí habilitaron, sí hicieron una, una inversión para poder reforzarse, porque tenían la intención de jugar contra Bolívar, contra Die Strong, contra los equipos grandes. Y terminan castigados. Y digamos, terminan ¿no? castigados. Justos pagan por qué pecadores. Pena. Es, qué es, pena, qué es triste. Un, es una pena. ¿Y qué, en qué, qué queda ese millón que había para disputar justamente en la Copa Bolivia? ¿Dónde era se va ese millón? Medio millón, era 500, ah, 500 mil. mil, 500 mil dólares. Mil y. La Copa Sudamericana, eso, eso sumado, Lindo. entonces era eh, no, un, un, un, un millón de dólares. Claro. Pero eh, ahora se lo van a repartir entre los equipos de la primera división. Qué pena. Qué pena, qué tristeza. Sí, La posibilidad de competir, que es lo que le hace falta al fútbol nacional, lamentablemente se disipa ante esta triste decisión. Vamos a volver a nuestra liga entonces, a no haber Copa tengo... Bolivia, nos concentraremos <risa> allí. Sí, dime tengo, tengo los mejores goles. Esta vez no escogí, un, no escogí un mejor gol porque dicen, bueno, Remy es autoritario, claro. él escoge y dice claro. que ese es el mejor gol, así que prefiero ponerle a claro. su criterio pasó este gringo. De pasó, Remy pasó del autoritarismo a la demagogia, ¿no? Porque esa es demagogia pura. Elijan ustedes entre los otros, No existe eso. A ver, vamos a verlos. Bien, a ver, veamos. A ver, este ¿qué es tal el primer gol que he escogido para a usted. Ver, a a ver. ver, vamos a ver. Esto sucedió en el partido entre Real Santa Cruz y Real Tomayapo en Tarija. Fíjese, el centro se encontraron los dominicanos. Por, por este lado, Jan Jairo y Dorni Romero para marcar el primer tanto de Real Santa Cruz. Este era el 1-1, a uno, no sé si se acuerda usted. Bonita la jugada. ¿Cómo se gesta desde la zona defensiva? El contragolpe velocísimo. El pase en profundidad para que Jean Jairo intente marcar su gol. El rebote fortuito. Y marca de esta, de esta forma Dorni Romero. Fulminante el contraataque, ¿no? Sí, velocísimo. Así es, así es como tiene que ser el contraataque. A mucha velocidad. Tremendo. Bueno, ahí está. La alegría de los realistas por ese momento. Un gol interesante, velocísimo. ¿eh? ¿Es el mismo? Sí, sí, sí. Para que usted pueda tener otra cámara. Usted sabe, nosotros en nuestro reloj tenemos... Y este es Jean Jairo, ah, el este otro es otro. tanto. Ah, este es otro. Este en me gusta en más el que mismo el primero. Este me gusta más que el primero. Ambos con velocidad, ambos gestados bajo los mismos dominicanos. En este caso eh, fue Dorni Romero quien hace Qué la invitación lindo. para Jan Jairo. Lindo. ¡Qué velocidad y, ese y muchacho! Impresionante. Parte desde atrás. Y qué lentitud del defensor y la pone por encima. Qué golazo, ¿no? Sí, para. Una que... vaselina se llama eso. En mis tiempos se decían vaselina. Una vaselina. O, o colgadita. No una sé cómo pica, digo. una colgadita, más sí. Una colgadita, sí, sí, ¿no? La colgó bien, muy bueno. Qué linda definición. Un sombrerito también. Sombrerito también, es verdad, cierto. Eso para, es más antiguo. Para los gustos. Estos dos goles fueron interesantes desde mi óptica. A ver, vamos a ver. No sé si tercero. podemos pegarlo ahí mismo, señor director, el otro tanto. Tercero. Mire. Este me parece un gol pero realmente con un gesto técnico inigualable Pedro Muné se llama El centro y Pedro gira en el aire sobre su propio eje Y acomoda el balón de pierna derecha Nada de estar parándola, que mirando dónde voy a ponerla Nada, el jugador Pedro Muné ya sabía dónde iba a clavar el balón Antes de que le llegue, gira el balón Gira su cuerpo sobre su propio eje y el gesto técnico es interesante. Seguro. Gol de Aurora, por cierto, ¿no? Sí. ¿A usted le agradó? Sí, lindo. Sí, sí bueno. La verdad es que me, me gustó más el segundo. Me sigo quedando con el segundo. Ahí vamos con el otro, por favor, señor director. Bien es esto el pasó mejor, el Mira, sin verlo ya sé que es el mejor ah no, <risa> ni tanto tampoco, ¿no? este es en Umba, ¿no? Tommy Tobar ah, Tommy Tobar, Tom ah, este no, es nacional es que, es que usted ve, pensé que era el usted ve blanco y rojo y dice Sol no, pero hubo uno de Numbá muy parecido un cabezazo también ¿no mire cierto? que ni lo puse entre los mejores goles porque creo que este no tiene problema. más un gesto técnico no, no estoy no, de es, acuerdo. no es nada con usted no, no, es, de no estoy de acuerdo, Ringo. yo creo que Ursino ha hecho mejores goles, ha hecho dos uno de ellos excelente y hay uno más me gusta mucho el de dorrego el de tiro libre el de tiro libre eh, sí. me gusta mucho el otro el, ese bombazo que sacó eh, entiendo que urapuca sí yo me quedo con uno de esos el, no el sé, bombazo, ¿quién, quién ha elegido eh, va, estos vamos, goles vamos al siguiente el departamento de producción de deportes en la primera me parece edición. que se están aplazando son, no, no, son no, no, seis no. compañeros que trabajan Mira, a ver acá ¿qué todos tenemos unos acá? capos ¿Mira? a ver. ahí está el bombazo que sí, es, sí, no este es de independiente Gonzalo. petrolero pero sí, a mí sí, me gusta mucho el de urapuca el de blooming frente a oriente me gustó mucho el de, uno de los de Ursino que hizo en, en, en el Triunfo del Tigre en Sucre. Pero bueno, en fin, sobre gustos y colores no han escrito los autores, así que nos vamos a quedar ahí. ¿sí? Está poético usted. Para la, para la discusión. Está con ¿sí? la prosa, con la no, lírica. Para nada, para nada. Vamos a ver, entonces, eh, cerramos los goles. Así sí, han ya. sido elegidos por Remy. Y el su departamento equipo, de, de producción. Para, de integrado de por Remy y el señor Conde. Eh, bien, <risas> vamos a. <risas> Se sorteó ayer el filtro, ¿no? Sí, mira. Sortearon pero hasta la co fecha 10. ¿Por qué Real pueden sortear todo, pregunto. Es por el tema del, de los estadios, Siempre el tema de la televisión. Siempre hay un pretexto. Los bolivianos somos llenos de pretextos. Ya, y en el fútbol cuadro. mucho más. A ver, eh, si esto terminara hoy. Eh, ah, no, perdón, ah, no, perdón, ¿qué estás hablando? ¿Fixture o posiciones? Vamos al fixture, sí, por feature, favor, señor director. Sí, Atentos, sí, Fecha 5. Fecha Esa es la, la jornada número 5, Royal Party contra Palma Flores. Ya, va, ya vamos a armar la polla. Hoy no, no es el momento no, no, no, indicado. El, ¿no? jueves, el jueves. El jueves. Sí, 19.00 el viernes arranca la quinta fecha en Santa Cruz, Royal Party, Palmaflor. El sábado continúa. Real Santa Cruz contra Oriente Petrolero, eh, creo que le doy ahí a Oriente Petrolero. Ya, no adelantes partido. nada, no, no empieces a condicionar a la audiencia. Gu Gu 15 el mismo sábado, Guavirá, Nacional Potosí en Montero. El domingo. Always ready contra Real Tomayapo. Todo apunta que va a ser tres puntos más para el equipo alteño, porque en Villa Ingenio un Real Tomayapo que no le gana a nada y a nadie. Entonces, Ah, y a propósito... Eh, entre dimes y diretes, entre técnico y dirigencia, dijeron, bueno, lo aguantaremos. Aquí. Se queda Richard Rojas. Ah, sí, se queda. Lo habían despedido quedó. y el otro ya, bueno. Creo que, creo que él renunció, puso su cargo a disposición. Le y aceptaron, luego se reunieron sí. y... Es, permanece en el claro. cargo por ahora claro. lo, que pasa, a la lo que pasa es que ayer fuiste muy duro con ellos dijiste ¿dónde está el proceso? escucharon eso y dijeron no, lo dejaremos nomás al Richard <risas> bueno, a las 3 juega el All -Ways. termina el partido del All -Ways. puedes bajarte en el teleférico ¿no es cierto? hasta Chumani y allí juega el Tigre frente a Aurora a las 17.15 cierran 19.30 Independiente Petrolero contra Universitario de Sucre el clásico de la capital del estado plurinacional de Bolivia partidazo. Los sucreses dirán, ese es el clásico nacional, ¿no? Déjense de historias. Claro. Y el lunes Bolívar a las 19 estará recibiendo a Bisterman, el Tanto el Tigre como Bolívar juegan en el Siles. O sea, en el se Hernando Siles este fin de semana. Se reabre el fin de semana y de forma apresurada, porque tenía una semana más que tenía que estar en mantenimiento, pero como se cierra el, el Félix Capriles, lo obligaron al Hernando Siles a que apresuren las cosas. Correcto, un partido de la fecha 5 se traslada al 3 de agosto, día en el que a las 6 de la tarde la UD Vinto estará enfrentando a Bruno Este por el tema del los escenarios deportivos. Ahora sí, vamos a la tabla de arriba y a la tabla de abajo, lo anunciaba nuestro compañero René. La acumulada, Conde. por favor, señor sí, director. Esta es la acumulada. Tabla acumulada. Ahí la tenemos. No, no la tabla de mismo. posiciones. No, Eso no, es no. lo mismo, son los otros cuadros. Ahí está. Ahí está. Qué a linda ver, tabla. A usted le gusta ver a su equipo ahí, líder, Always Ready con 10 puntos, Bolívar con 9, Wilserman, Blooming, Royal Party, Real Santa Cruz, Aurora y Diestrongue son los que completan los ocho primeros, en teoría los ocho mejores. ¿Concuerda usted? Sí, bueno, está así la tabla, ¿qué puedo decir? Ante eso no hay caso de decir nada. Tiene la segunda parte de la tabla, Vámonos a la los otra parte. otros ocho, los que cierran la tabla, Ahí Guavira, está. creo que estaba haciendo muy bien las cosas, eh, tiene un plantel interesante, solo que por alguna razón Mauricio Soria, su carácter le juega en su contra, siempre que agarra un equipo hace buenos planteamientos, pero... Sus jugadores no lo quieren y empiezan a jugar mal. Oriente Petrolero, lo propio, Independiente, Palmaflor, Nacional con 2.4, Tomayapo, Universitario y eh, Universitario de Vinto, peleando por cuál de los tres es el más malo. ¿Tienes la tabla de descenso o no? Sí, vamos a la cómo, tabla a la de, del descenso. ¿Sí? En base a esta tabla, amigos, amigas, se va a definir los premios y también los que van a descender. Bolívar, Blooming, Die Strongest, que bueno... Son los que se han despegado. Junto Vamos con abajo, Francisco. el fondo es lo que interesa ahí, la, la disputa para salvarse, ver, para creo, no descender. Creo que a partir del puesto número 13, Independiente Petrolero, eh, que tiene 22 unidades, Real Tomayapo con 21, Universitario de Vinto con 20 y lo mismo, los mismos puntos con 19... 19. Para universitarios. Los, los universitarios son los más comprometidos en este momento con el tema del descenso, ¿no? Sí, sí, sí, ¿Descenso directo o indirecto? Como saben, este año hay dos descensos, uno directo y otro indirecto. Vamos a ver, por ahora la disputa en el fondo tres de puntos. la tabla está tenaz. Un partido nada más. Está tenaz, sí, exactamente. Sí. Vean ustedes, en, en esos, en esos en tres puntos están los cuatro equipos que van a, parece, pelear el tema del descenso directo e indirecto. Bueno, don Remy, completísima la información. 100%, enseguida viene Pasté, ¿no? Así es. Claro que sí, Confirmado. va a estar presente. Y ya, es, ya es algo, algo que se espera, esas charlas en, amigables entre Esp usted y... Esperemos que y, sí. Y Juan Pasté. Remy, nos reencontramos mañana. Siempre es un placer. Que estés muy bien. Lo propio. Cuídate mucho. Vamos a 8.29, a hacer una nueva pausa. 5 grados centígrados es lo que tenemos en este momento aquí en la ciudad de La Paz.